Yeah. Hola, ¿cómo están nuevamente? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Sebastián, vivo acá en Corea del Sur y voy a entrar a los Melon de Music Awards como en un par de segundos más se me había olvidado grabar la intro de este video, así que lo estoy haciendo muy rápido porque en este momento voy a tener que correr y voy a tener que entrar y estoy hablando como chileno más que nunca porque nadie me va a entender qué mierda estoy diciendo oye, 16 segundos, lo dije muy rápido Así que eso, el día de hoy vamos a ver el Melon de Music Awards, vamos a, um, obviamente viene por BTS, pero también vamos a ver a otras bandas también que se van a presentar el día de hoy. Eh, ¿Qué más les puedo contar? Les puedo contar de que soy muy feliz porque el sector en el que voy a estar y el número que también tengo es muy bueno, es muy bonito, prontamente también, quizás ya la habrán visto o quizás la van a ver ahora también un poco más, van a poder ver eh, fancams que voy a hacer y eso, ojalá nos vaya muy bien el día de hoy y eso, esta ya es la segunda vez que vengo al de Melon de Music Awards desde que Vivo acá en Corea, vine por primera vez en el 2017. Gracias. En el 2018 no pude venir y eh, ahora 2019 estoy viniendo nuevamente. Eh, los Melon de Music Awards son, a mi juicio, los premios, las premiaciones más importantes que cualquier eh, artista puede recibir y es el evento del año realmente porque acá uno puede ver eh, las mejores performances. Como que en el fondo los grupos se preparan todo el año para, para este gran show. Así que eso, pom. Acompáñame a ver cómo va a estar esta experiencia Harto tiempo que no vengo al Gochok Skyrom La última vez que vine a Gochok Skyrom Yo creo que fue para el final de Wings Tour ¡Oh! <laughs> Que eso fue en el 2000 algo, porque no me acuerdo Pero fue hace mucho tiempo Así que eso, pues, acompáñenme en esta experiencia Que ya les dije Y eso, estoy un poco nervioso Porque eh, fue todo muy rápido Como que llegué muy rápido así como corriendo Toda última hora como siempre hubo uh, alguien se acaba de caer Pero eso no es mi culpa Así que eso, nos vemos hace doy... frío Yo como una hora y algo aquí esperando Para entrar al Que tengo ya, vino, ya vino. Vamos entrando, muy random la entrada en realidad. Ay, qué bacán. Ay, qué bacán. Hace tiempo que no he venido un Melon Music World. Miren, ahí van a estar sentados los cabros. En esas sillitas de ahí. Y voy a estar en el sector que está al otro lado de ese lugar. los voy a tener de frente. Algo así. Cochox Cairo, años que no venía a este lugar. El escenario como secundario Y está muy bacán Porque estamos demasiado cerca ahora Pero obviamente cuando llegamos a nuestro puesto no Vamos a estar más lejos que la cresta Les quiero cantar Que están empujando así como brutal Ya pueden escuchar los gritos Porque están empujando O sea, el evento ni siquiera empieza Y ya están empujando weón. Bueno, encuentro ya... Weón, ah, bueno, tengo mucho miedo de lo que pueda llegar a pasar en este evento, de verdad que sí. Les voy a mostrar algo que pasa en Corea que merece toda mi admiración Cachai que los guardias se ponen en la reja a entregar agua y la gente, obviamente el agua es gratis y la gente hace correr el agua hacia atrás entonces la gente como que no se queda con el agua así como que no se asegura ellos, sino que se asegura la gente que está más atrás y luego obviamente si es que alguien adelante quiere agua eh, se, se queda con esa botella pero a mí ya me llegó agua y a la gente que está atrás mío también ya le llegó agua así que es muy genial De hecho se preguntaron ahora por qué estoy más atrás porque la gente empezó a empujar de una manera ya impresionante y yo dije ¿sabéis sí, es que ya me vale de verga la vida así que preferí ponerme un poco más atrás y ya disfrutar el concierto Bien, cachai, porque si es que me voy a quedar así como eh, donde estaba, así como en reja, prácticamente fue como: no, yo no estoy para eso, ya lo dije en un video, no estoy para, para esos trotes, así que mejor me dedico a ver el concierto bien y tranquilo. <risa> hay altos colores porque nos entregaron un lightstick, que no se los voy a mostrar porque sería mucho hueveo, pero nos entregaron un lifestyle especial de melón y ese cambia de color según el evento de melón, pero obviamente toda la gente trajo su hormigón y por eso se ve más blanco que nunca. Yes, yes, yes, yes. 2019, el Venom Music Award 다음 América Latina. Es el Music Award Tomorrow, by 아, 축하합니다 애들 무대 기대해 주세요. 오늘 제일 멋있게 추는 진영이. <웃음> 춤추면서 나오세요, <나왔어요>, 춤추면서. 부서지도록 <웃음> 열심히 추겠습니다. <축하했습니다>. 감사합니다. 그리고 베이스터 병은이 형. 와, 정말 고생 많이 해주십니다. 네, 정말 감사드리고, 이 사람들 함께 함께하고 싶습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 아민 사랑해요. <웃음> 신 씨가 네더 ¡Me 감사드린다고 우리 아미 여러분들께 정말 감사합니다 정말 그리고 뭔가 사실 저희 열심히 뛰고 노래하고 춤추겠습니다 감사합니다. 감사합니다 올해 앨범 저 개인적으로는 시상을 하게 돼서 정말 기쁩니다. 방탄소년단 Gracias, señor. Gracias, señor. 사실, 올해 너무 많은, 어, 일들이, 그리고 영광스러운, 그리고 감사, 아, 어... 마지막으로 꼭 이렇게 마무리하고 싶은 마음이 있어서 우선, 저희가 아직도 terminando esta cosa estoy muerto pero también estoy muerto de feliz porque BTS el grupo que tanto amamos Bangtan se llevó todo, uno tras otro tras otro, otro premio, espero que le haya gustado el video, nos vemos en un próximo capítulo y eso que estén muy bien, cuídense recuerden suscribirse acá abajo y darle me gusta y comentar acá abajo cuál fue su parte favorita del video eso, nos vemos en otro capítulo bye bye